Bueno, Mario, este, lo saco del vino y lo meto en Qatar, justamente, que es lo que se nos viene. Usted es un hombre con mucha experiencia. Tenemos mucho entusiasmo con esta selección argentina por los últimos partidos, pero los mundiales son muy especiales, usted sabe, dura poquito y hay que estar como muy pleno en ese tiempo. Son especiales, son especiales, son cada cuatro años, tampoco lo voy a descubrir, pero no es... Eh, son, son un mes, un mes y medio de una concentración absoluta. Eh, no sé si decirte que hay que olvidarse de todo lo que sucede al lado, pero si no estás concentrado en un 100%, las cosas eh, no salen bien. Ahora, lo importante es que la, la selección esté concentrada, pero no ya pensando que los partidos ya se ganaron. Es lo, es lo que más importa. Es decir, ir, como se dice, partido tras partido, y bueno, sabiendo que podés ser superior pero tener que demostrar entre la cancha. Pareciera de afuera que hay grupo, que a veces es muy difícil de, de conseguir y que ustedes evidentemente lo consiguieron en el, en el 78 de la mano de, de Menotti. Acá da la sensación, uno no está adentro, obviamente. No sé usted con, que ha estado allá adentro, ¿qué percibe este grupo? Se nota mucho, se nota mucho el grupo, se nota que tienen una, unas cualidades diferentes a las que tenían las otras selecciones, eh, tienen una capacidad como para hacerse dueño de, de, de, de lo que tienen que hacer dentro de la cancha, lo tienen a Messi como el mejor del mundo, pero que tampoco lo, lo, lo vaya la, la expresión, lo usan eh, a cada momento, sino que tienen sus espacios, yo creo que estos jugadores son, son eh, de esa capacidad que uno dice, bueno, teniendo a Messi se la van a dar, no, esto no se la dan hasta que no es necesario. Y bueno, yo creo que esa es la selección que se necesita una carga que quizás antes Messi la tenía permanentemente, ¿no? Ahora parece estar un poco más aliviado. Hay una tarea más colectiva quizás. Es que antes salía de Barcelona para venir a Argentina o a la selección Argentina y yo creo que ya se empezaba a volver loco. Hoy en día creo que está más contento de venirse de Francia para jugar con la selección que bueno, está demostrando que es diferente, que es un jugador ya con esa experiencia que se necesita. Ya no es el Messi es de 3 o 4 años, así que yo creo que eso es bueno para Argentina. ¿El grupo qué le pareció? Bueno, fíjate que Arabia Saudita no sé nada. No sé nada porque realmente hay muy poquitos que hayan visto Arabia Saudita. Como México, bueno, en los partidos que se ha jugado siempre se ha sacado adelante. Pero bueno, con Polonia hace 44 años creo que no se juega. Así que, eh, bueno, todos me dicen, ¿y Lewandowski con Polonia? Bueno, Lewandowski con Polonia, o sea, a mí me da más miedo el Bayern Múnich que, que contra la selección con la selección. Pero... Ayer el Bayern perdió, empató y perdió. Así que, bueno, yo creo que son todos partidos diferentes. Lewandowski es un gran goleador y hay que tener precaución nomás. Eh, Mario, uno no quisiera cargar a este grupo de jugadores tampoco con la presión, ¿no? Pero evidentemente la loria es para siempre, que es lo que por ahí. A usted le acaba de pasar, no es que volvió, recién lo charlamos, fuera, porque por ahí se tituló que usted había vuelto después de 44 años en su pueblo, usted ha ido permanentemente, pero el reconocimiento sigue casi intacto como después del Mundial 78. Sí, porque fue una idea de unos de uno, de uno muchachos de, de, de la municipalidad, viene Mario para, para Mendoza, bueno, digamos, primero que pase por Volvilla y hacemos algo... Bueno, en un mes lo prepararon todos y realmente salió espectacular. Y a uno, quiera que no, después de 44 años, que ya sumas a tus años que tenés, pues siempre se te cae una lagrimita. Porque además si Argentina es candidato a los mundiales, usted tiene que ver con eso. Este, más allá del peso propio de Argentina es porque fue dos veces campeón del mundo. Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que no es fácil ganarla, nadie lo repite tan seguido, eh, a no ser Brasil en otras épocas, pero hoy en día es muy complicado ganar un mundial, tener que, no sé. Argentina estuvo con la otra camada de jugadores, tuvo la oportunidad en Brasil. Y sin embargo, de tres jugadas que tuvieron de peligro, no entró ninguna. Y los alemanes con una sola marcaron. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque la, el mínimo error que cometa, te vacunan, como se dice. No quiero abusar de su tiempo. La última que le hago, ¿le sorprendió lo de Scaloni? Este, primero cuando lo nombraron y después de lo que ha sido su, su recorrido. Cuando lo nombraron, sí. Lo dijeron como suplente, pero nadie pensó que iba a durar hasta ahora. Pero yo creo que el trabajo que está hecho con la juventud, sin la experiencia, pero con la juventud y los ayudantes que tiene, han hecho una selección al, como ellos quieren. Es decir, prácticamente podrían jugar los tres que están ahí. Y sin embargo, bueno, los jugadores han entendido que están en la selección. No es que van a ir a la selección porque son bonitos, ni mucho menos. Creo que Escalón es muy inteligente, ha hecho un equipo muy competitivo. Yo creo que el grupo se lo ve fuerte y eso es importante. Mario, gracias por el tiempo. Yo les voy a invitar a que los tres hagan un brindis justamente con, con el vino que lleva este, su nombre. Ojalá sea un gran mundial y ojalá a ustedes les vaya muy bien también con, con este vino. Gracias por permitirnos estar este ratito con eh, Mario Alberto Kempes, el campeón del mundo de visita aquí en Mendoza y presentando su vino, chicos. Bien, Tano. ¿Se sabe cuál es el itinerario de, de Kempes después de la bodega? Y no sé si se le puede sumar la pregunta a Tano del 9. ¿Qué piensa él del 9? Obviamente como goleador histórico, esto de que se habla tanto del falso 9, la selección mm. tiene que jugar con su 9 definido, cómo es Lautaro, o, o cuál es su preferencia también. Bien. Me preguntan desde el estudio. Si tienen algún itinerario, solamente ha venido a, a lo del vino, si tienen alguna otra acción. Le van a entregar el, el premio Warpe, honorífico sí. del Círculo de Periodistas deportivo de Mendoza también. Muy merecido lo tiene Mario Kempes. Y después me preguntan también si qué piensa del 9, me dicen desde el piso. Que le pregunte que algo sabe, dice Mario Kempes, algo sabe de, de jugar de nueve Lamentablemente de nueve no he jugado casi nunca. No, eso... De goleador usted, usted sabe, es, eso, eso es otra eso, cosa. Sí, a hablar de goleador es otra cosa. Eh, bueno, yo creo que la autora está, fun, está funcionando bien. Hay, hay varios chicos detrás de él que, están, que pueden llegar a solucionar algún problema. Pero yo creo que acá no hay que buscar el 9, el 10 ni el 11. El equipo te va a llevar adelante. Hay muchas selecciones que... No, no muchas, pero hay algunas que juegan sin nueve. Y tampoco pasa nada. Los equipos ya están acostumbrados a jugar sin nueve. Y nadie se vuelve loco. Así que el nueve hoy no... Como si fuera... Me preguntaba por el arquero. y Bueno, si no tienes arquero es problemático. Pero el nueve lo conseguí en cualquier lado. Tiene llegada por todos lados. Bueno, y se queda unos días. ¿No sé ya se vuelve? El viernes ya me toca volver. Bueno, pero todavía tiene. Algunas ahí le de quedar por ahí, ¿o no? Queda un chivito, Mario. Es amante de los chivitos. Es Punto, requisito que para venir. Voy pero soy Voy un chivo. No importa el día. ¿Qué tal? Excelente.